La cara. En la zona más famosa se disputaba la sala de toda la más preciosa, a ver quién se la llevaba. Sara posó su hermosura frente al capitán primero, pero su espalda desnuda quedó junto al pistolero el de la cartera negra acarició su dinero. El capitán se acercaba con la intención de abrazarla, pero el joven lo esperaba de un puñetazo en la cara. Y el de la cartera negra... Sonrió con Sara Serían las tres o las cuatro Cuando la aurora rayaba Y oyeron varios balazos De un revólver y una escuadra Y el de la cartera negra Ten brazos a Sara Dos viudas están llorando En dos barrios hay velorio Y en la zona andan bailando Y les importa un demonio Que estaráis un millonario vuelen rumbo a San Antonio.